Seguimos con más información aquí los viernes en Los Osobrosos con un gran invitado que es nuestro hermano Graffi. Vamos a tener varios invitados los viernes. Y si, sabes que es un tipo que tiene una agenda grande. <risa> sí. Si él quiere estar, el otro viene aquí también. Me da familia. También. ¿Con como qué como seguimos? Que Mira, guerra urbana entre Rochi, RD, Buloba y Kiko el Crazy. Eh. Eso es el cuento de nunca acabar. Continú, continúan los Dimi Direct en la música urbana dominicana, específicamente de, desde el movimiento paralelo. El exponente Roche RD lanzó fuertes críticas a Buloba. En este último le respondió que si es por número digital, el alfa es mejor que Roche RD, que, eh, que es el salón de la fama y el grande liga. La guerra que se desarrolló a través de Instagram continúa con Roche diciéndole a Buloba que, ve, que vendió sus prendas para comprar un Ferrari porque todo el mundo sabe que él está en olla y que ahora será el abridor de los conciertos en el movimiento paralelo. Eso le, dije, eso le dijo a Roche. Entonces, en medio de toda esta discusión, se metió Kiko el Crazy diciéndole a Roche, que le eh, es Roche pidiéndole a Kiko el Crazy que, que grabara con él, y Roche le responde diciéndole que Rochi da la vida por estar en los Estados Unidos. O sea, es un lío grandísimo ahí de, de ego y un tro de vaina. Y que, oye, y que, que Bulova va a ser el abridor en el movimiento paralelo. Estos tigres están chismeando. Bueno, <ríe> el, el urbano, está Como ya dijeron ahí, bueno, dice Bulova que él es un alta gama viejo rico. Que si por números digitales, el alfa es mejor que tú. Eso fue para Rochi. Para Rochi. Para Rochi. <ríe> Entonces, ¿quién te entiende? tu lógica, no es lógica, le dice Bulova. Bulova Family, a ah, Rochi RD. Eh, vamos a ver. Dice que él sabe quién es él y que él se da su valor y que no le lambe a nadie. Y otras palabras que no se puede decir en televisión, aunque pues, él se apareció aquí en, en pantalla. Yo creo que un hombre que tenga un Ferrari no tengo ya. No <risa> olla. No puede tener olla, no puede tener olla. Y es un error de Rochi decir que es del 90 y Ferrari, pero mientras más viejo... Es Ferrari. Más vale. Es Ferrari. Es Ferrari. Porque el Ferrari de es Rubirosa Ferrari. vale dinero. Ese el es. más viejo vale sí. más que de ahora. El Ferrari que usaba <risa> Rubirosa. Ese vale dinero. <risa> no, oye, oye lo que dijo. Oye lo que dijo. El más antiguo vale, vale más que de ahora. ahora. Es Ferrari. Es Ferrari. Ahora Rochi qué tiene. <risa> Rochi, ¿qué no me tiene? Me tiene? Dos pies mucho no, bueno. no. Mira, mira lo que pasa. <risa> lo que voy a bueno, ahí, ven, ahí ven entonces lo de Rochi que le pide a Nico a Kresi que le deje escribir un tema, ¿verdad? Que le dé escribir un tema, queremos corregir eso ahí. Eh, y él le dice, tú lo que das la vida y algo más por estar en Estados Unidos. O sea que... <ríe> Voy a dar mi opinión. Ay, ay, ay. Voy a dar mi opinión. Y es que Rochi tiene su talento, está bien. Pero Rochi tiene a uno harto y cansado. Rochi RD se ha dado la tarea de ser comunicador también, de ser... Los dueños analista. del circo. Analista, <risa> farandulero es todo. y farandulero, ¿Qué? habla de todo el mundo. Muy bien, el talento cuando él salió, que es Monkey, que en memoria de el cirujano no se manejaba así, ni Monkey Blanca. No, no, no, no. Eso era otra liga. Eso era otra liga. Claro. Sí, sí. <risa> no entiendes? Pero ya está hablando demasiado de todo. Ese tema, vamos a hablar más adelante, después que pasemos del tema de la perversa y Rochi y Yomel. Rochi piensa que le está haciendo un favor. Mira, hay personas que seguían a Rochi porque él se identificaba con el bajo mundo, con las realidades de los barrios, pero ya está opinando demasiado, Roche ya le está falta hablando manejo. demasiado, le falta manejo. Lo que vamos a hablar ahorita con Graffi, le falta manejo. Eh, no, entonces... Fronteando que yo soy nuevo rico, alta baba, mate baba. Voy a grabar un disco ahorita: mate baba, <risa> Rocherede, El mate baba. baba, mate baba, y mate baba. Este tema ahora no es esta gama, <risa> ¿Por qué? porque usted se vio en la necesidad de pedir dinero hace no hace ni un año, no, bueno, eh, 2019, finales de 2019, finales. Sí. Sí, porque en 2020, acuérdate que él fue. Junto con Santiago Matías a la protesta en la Plaza de la Bandera. En ese tiempo se vio pidiendo dinero que no tenía. Se vio mal, se vio mal. Entonces ahora viene hasta el fruto. Y muchos exponentes lo ayudaron. Y lo ayudaron viene a darle respeto a la gente. El mismo Kiko y Crazy que lo ayudó a su casa, lo ayudó emocionalmente, que es el apoyo más grande. Tú más sólido. Kiko y Crazy, otro nivel. Aprende de Kiko, Rochi, ya está allá. Está comiendo los dulces. Ya está allá. Ya está allá. No, no, y está. Eh, eh, está con la gente con la gente que, que lo están <ríe> metiendo en par diciendo par y solo ya aquí se montó en un bugatti allá en Miami sí un año porque fue febrero que hizo dinero, febrero de 2020 claro, febrero de 2020 ahí están los datos amables le regaló un millón, te acuerdas sí, sí, sí. Y ahí se lo devolvió después pero le pusieron su millón ahí y pero puso su aporte, su que aporte. En, en el momento lo necesitaba sí. Sí. necesitaba en el momento necesitaba entonces Rochi. Hay muchas personas que les gusta el rap, que son seguidores netos del rap. De la forma que tú rapeas muy bien, un talento increíble. Pero ya tiene que bajarle dos a los chimes. Se está viendo mal, se está manejando mal. Rochi RD. Hay cosas que Rochi está haciendo mal. Demasiado. Hay muchas cosas de él que está haciendo mal como imagen. ¿Me entiendes? Si tú te miras lo de Rochi, Rochi... Los barrios lo tienen todo, y todo. son de Rochi. No, y que Rochi es un filósofo de barrio. Sí. Rochi fue tomado en cuenta a la gente de, de, del teatro. Sí. Lo pusieron, o sea, cada vez que él salía cantando un tema, personas, expertos, empezaban a de lo los temas. No, mira, este tema reflexiona esto. Personas mayores, de esa gente de Acroarte, que son un lío. Y entiendes? de esa forma se está cerrando él mismo, mismo la puerta con, con, los, bladera, la con los urbanos que ya están más para arriba que él. Que en vez de ayudarlo Mejor lo que le pueden cerrar a la puerta Porque allá ellos cruzan en el río Y Rochi está aquí en el patio Claro Eso es así Y Da pena que tanto talento Usted puede ser seguidor de alguien un grupo Hay grupos que usted puede ayudar Mira Rochi tiene un Hay varios raperos que son buenos Líder Un líder Es aquel que guía el equipo por buen camino, no importa la circunstancia. Pero yo no puedo estar siguiéndole los pasos a una gente supuesto líder que es lo que está haciendo es Toyo. Cada vez que hace un live, no hace un live para tirar un verso. Lo que hace un live es para estar criticando. Y tal que sé yo qué. La perversa es algo de un momento, Rochi, que tú ya te tiraste. ¿Ya? La perversa salió, puso el huevo más grande de su vida. Salió. De la zona del alfa, que ahora mismo es que tiene movimiento agarrado. Ya por más que me, eh, yo me la quiera, bla, no la a entrar, ya no va a entrar. Kiko tranquilo, es un exponente que escribe, Kiko, que tiene su conocimiento, sabe manejarse, que no van a coger lucha con él. Bla, cámbiame el número. Está tranquilo, <ríe> Kiko, haciendo su pari en dólares. Pero está ahí <ríe> haciendo sus gestiones ¿eh? para llegar. Y puede La llegar Jerry, primero. Cherry va, el el <risa> va a llegar primero, va porque baja una firma que va sí. también. Están trabajando, sí, en, están eso. trabajando pa, en eso, para pa que tú veas, porque Rochi no es un tipo que llegó en estos días, Rochi tiene sus años ya. Y sí, sí Rochi ya es un veterano. Cherry entró ahora que 2019. Ajá, entonces míralo ahora por dónde va. Ay, está haciendo y está haciendo, Ay, su haciendo su diligencia y mira y mira diligencia. que lo que y mira que ahora nosotros lo hablamos aquí en el programa lo que hizo el cherry en la vega que se tiró a la fuente le sacó provecho y mira dónde está mira dónde está, está. Una? O sea, o sea, sí, hizo algo Jerry malo hizo o sí pero le sacó provecho a eso aprovechó el sonido lo que hizo el alfa con la plaza de la bandera también sí. lo sí. mismo eso así eso así Señores, vamos, a tenemos sondeo de hoy ya. Sí, vamos listos. a